Esta es la interfaz del programa Aumentati Creator o Aumentati Autor. Eh, para comenzar a trabajar vamos a cargar el archivo que construimos en Blender. Para eso voy a darle importar modelo y voy a elegir el archivo con formato OBJ que hemos creado en Blender. Fíjense que aquí está la vista previa de este archivo. Le voy a dar abrir se va a cargar en este listado en donde el resto del, de los nombres que hay corresponden a ejemplos que trae el programa. Esta sección que hay arriba eh, a la izquierda eh, son los códigos QR, estos cuadraditos que aparecen en blanco y negro son los códigos QR que tiene previstos este programa para trabajar en él. Entonces, yo voy a seleccionar la pizgoma y voy a arrastrarlo hasta este código que es el que yo tengo impreso. Fíjense que ahora que está asignado tiene, ha cambiado de color. Y llegó el momento de encender la cámara. Le voy a dar a aceptar. Y ahora, cuando yo muestre el código QR, fíjense, yo he eh, impreso el código y lo he pegado en una cartuchera. ¿Bien? Entonces. En la medida que la cámara oh, eh, tenga visible ese código, el objeto se ve. Ahí está el lápiz y la goma. Los controles que me aparecen en el lateral derecho de la pantalla me van a permitir escalar este modelo. ¿sí? Yo lo dejo acá y eh, yo ya estuve probando, entonces sé que necesito 25, por ejemplo, de tamaño para que quepa dentro de esta cartuchera. Con estos controles de rueditas, yo puedo girar, puedo cambiar la posición del objeto en distintos ejes. ¿sí? Y con estas flechitas los puedo mover, ¿bien? Me puedo mover hacia un lado y hacia el otro. ¿bien? Si yo eh, cambio la posición o como se muestra el código, cambia la posición del objeto pero siempre está bien entonces una vez que está en la posición que a mí me interesa y con la escala que me interesa voy a venir de nuevo a fichero y le voy a decir exportar a viewer aquí simplemente le voy a dar guardar las opciones de la parte superior de esta pantalla servirían en el caso de que yo fuera un usuario eh, eh, pago de viewer y entonces tuve perdón de aumenta y tuviera eh, mis modelos guardados en la nube esta es la versión educativa entonces me permite guardar los modelos en mi computadora entonces le voy a dar guardar le voy a colocar un nombre y se va a guardar un archivo con extensión atx le doy guardar Bien. Como paso siguiente voy a cerrar el archivo, no voy a guardar los cambios y voy a abrir mi archivo ATX haciéndole doble clic. Este archivo se va a abrir en el visor, en el viewer. Entonces, ahora, cuando yo muestre eh, a la cámara el código QR, fíjense que aparece el, aparecen los objetos modelados con gran detalle. Siempre tiene que estar visible. O sea, yo puedo moverlo al código, puedo girarlo, eh, todo, pero siempre tienen que estar visible en la cámara. En la medida en que yo cierre, voy a guardar este lápiz dentro de esta cartuchera. Si vemos eh, la otra eh, cámara, esto es lo que estoy mostrando yo, esto es lo que estoy haciendo frente a la cámara. ¿sí? Y sin embargo, aquí se está viendo el lápiz con la goma guardado. Es decir, que hemos superpuesto un objeto virtual a una realidad. Y con esto terminamos con realidad aumentada.